Gracias. Tal como adelanta, la difícil situación climática que se está viviendo en esta provincia de Puerto Plata, donde las autoridades han pronosticado lluvia y un cielo parcialmente nublado, ha creado la situación de que muchas personas que vinieron a, de vacaciones en este asuelto de Semana Santa a Puerto Plata se dispersen a otras localidades a hacer otro tipo de actividades que no tengan nada, que ver prácticamente con esta acostumbrada playa. Aquí estoy en esos precisos momentos, en el balneario Cosita Rica, el más populoso, uno de los más populosos de Puerto Plata. Y pueden observar ustedes el ambiente que se vive eh, esta tarde acá, en este ambiente, en este malecón de Puerto Plata. Nosotros conversamos en el día de hoy con varias personas sobre este asueto de Semana Santa. Adiós, ahora mismo estamos de, de Santiago, eh, Santiago le digamos Gurabo, que es de Gurabo, nosotros somos de guravo y venimos para acá a disfrutar un momento para más tarde ya estar en casa, tranquilo, para mañana no salir. Y estar aquí tranquilo en familia, estamos ahí en familia, tranquilo, quieto. ¿Qué le ha parecido este operativo Semana Santa 2023? Está perfectamente, porque hay mucha gente que están de ustedes de Semana Santa con uno aquí, viendo que lo que es con uno, y estamos aquí Haití. El mensaje para la población que lo está mirando. dios que a ellos que se estén tranquilos como estamos nosotros aquí, que mañana o sea esta tarde, que vayan pacíficamente y pasito y para que no pase nada en casa. Visita la familia. visita la familia y compra a la alejía. ¿Qué te este ha parecido el dispositivo de seguridad que tienen las autoridades? Está todo bien, pero no bien. El ambiente que ha visto, ¿cómo lo describe? Bueno, el ambiente está un poco solitario, pues, obviamente por el clima, pero después de todo eso, todo bien. Es toda la información que tengo por el momento. Usted mantenga la sintonía con esta transmisión especial Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación.